¿Qué pasa? Compitruenos, compitruenas, bienvenidos a Pokémon, Chaos 2, Harlock Y bienvenidos chicos a otro capitulazo Hoy es día de capturas, hoy es día de evoluciones Y en conclusión día de motes y más motes Chicos, vamos a continuar hacia el líder Blaine Pero antes vamos a hacer un montón de cosas que espero que os gusten un montón Así que me pongo los cascos y vamos a ello Hermanos, ayer hicimos el combatazo contra Sabrina Que fue espectacular Contra su legendario tipo siniestro nuestro Volador, que era fusión de Lugia, de verdad, increíble. Si no lo habéis visto, id a verlo porque estuvo muy guapo y poquito más, básicamente. Vamos a cambiar el equipo, vamos a recuperar a nuestro equipo original o al menos parte del equipo original porque quiero pensar ya en el gimnasio siguiente que es Blame, ¿vale? Tipo bicho, vamos a ver a quién ponemos, a quién queremos evolucionar porque quiero evolucionar a un par de Pokémon. Y vamos a ello, entramos en el PC de Bill y sacarnos, mover... Vamos, atención, eh, porque ya lo he estado pensando Vamos a meter a Jorgito Porque es tipo fuego, agua y creo que puede ser interesante Para el siguiente gimnasio Voy a quitar a Mega Blaze Tipo eléctrico, el siguiente tipo bicho No nos aporta mucho Y voy a meter a dos que quiero evolucionar Tanto a... Eh, sí, dramas que es tipo agua fantasma Me parece muy clave, sobre todo pensando ya En el octavo gimnasio tipo fuego Creo que ahí es donde puede ser muy interesante Quitamos a Egozon Que se sacó el nepe en el siguiente, en el anterior gimnasio De una manera épico fantástica Espero que lo hayáis visto Y eh, tenemos a Sofá, que también me interesa Tipo lucha volador Para el gimnasio de tipo bicho, así que Quitamos a... voy a quitar a Mega Blaze, yo creo, simplemente a Light Así le damos una alegría al señor Huguito, que él odia a Mega Blaze Hoy, perdón, a Arkaroark, vamos a quitar a Arkaroark porque sé que no le, no le mola mucho Y ya estaría, con este equipo vamos a continuar, no quiere decir que este sea el equipo que voy a usar para el líder siguiente, ¿vale? No os preocupéis, ya vamos viendo Lo primero que vamos a hacer, lo primerísimo es ir a um, Ciudad Plateada, si no me equivoco Aquí en Ciudad Plateada puedo volar con Sofá, ¿verdad? ¿Le enseñé vuelo? Sí, baby. Le enseñé vuelo y nos vamos a Ciudad Plateada a por el Ámbar Viejo. Vamos a conseguir eclosionar hoy a todos nuestros fósiles. Tengo unas ganas de locos, chicos, pero de locos. Así que vamos a primero a coger un Pokémon con corte, que soy retrasado y no me acordaba de que había que usar corte. Así que cogemos algún Pokémon con corte como puede ser eh, Samu. Me parece que Samu tenía corte, le metemos rápidamente en el equipo. Quitamos... A Papa Supreme <risa> Papa Supreme. <risa> Vaya nombre, compañeros. Y subimos aquí arriba corriendo a por este. Eh, a por este ámbar viejo. El, el fósil de Aerodáctil que estará fusionado con otro Pokémon. Que ahora mismo veremos. Ya sabéis que en, en, el, en la isla de Blaine es donde se pueden eclosionar los fósiles. Así que vamos a ello. ¡Hola! ¡Se puede! ¿Qué pasa aquí está el señor? ¡Shh! Voy a contarte un secreto! Creo que este trozo de ámbar contiene ADN de Pokémon. Sería un descubrimiento científico increíble si se pudiera revivir a los Pokémon con esto. Pero mis colegas no me hacen ni caso. Por eso te voy a pedir un favor. Lleva esto al laboratorio Pokémon para que lo analicen. Ahí está, hermanos. Tenemos el ámbar viejo. Vamos a dejarlo en, el, en la bolsa, básicamente. Dejamos a nuestro poderoso Samu en la caja de los muertos. Que ya, ya ha hecho su trabajo por hoy. Ha cortado un árbol. Increíble. Un aplauso para Samu, por favor. Brutal. Lamentable Y volvemos a traer a la vida a Papa Supreme Perfecto Entonces Lo primero ahora después de haber conseguido el ambar viejo Tenemos también el fósil que conseguimos el Monte Moon, Es ir hacia ciudad eh, Isla, Canela. Isla Canela Así que Vamos a volar con Sofá A nuestra Pueblo Paleta A nuestro Pueblo Natal Donde todo comenzó hermanos Pueblo Paleta, di que sí hermanos Y vamos a surfear Ojito, porque aquí podemos capturar, ¿vale? Vamos a empezar a intentar capturar todo lo que todo lo que se mueva, todo lo que haga falta. Así que voy a poner el primero a Papa Supreme para que empiece a levelearse y evolucione hoy a ser posible. Surf, en efecto, estamos en Pueblo Paleta y aquí podemos capturar. Ojito, ¿eh? Ahí está, vamos. Primer Pokémon, chicos, de Pueblo Paleta es una... <risas> ¡Tentalón! Buenísimo Pokémon, chicos, que vamos a capturar, ya os digo yo que sí. Eh... Si le hago cualquier cosa lo voy a matar, ¿verdad? Yo supongo que sí, voy a tirar directamente Superbola. Tengo, ¿no? Ahí está. Tenemos 29 super bolas. Ahí tiramos la Super Ball. Superball. Voy a ir preparando el. El tema de. un segundo. <risa> el tema de los motes, que hay que prepararlo. Dos, tres. Ahí está. Tentaloon atrapado. Perfecto. Y se va a llevar un mote, claro que sí. Aquí hoy, va a haber, hoy van a caer varios motes, bastantes motes. ¿Quieres poner un mote? Claro que sí. Y nos vamos al Random Name Picker Y chicos, mucha suerte porque se viene Motecito de tentalun Que tiene buenísima pinta, eh Ojito, ojito Jeray. enhorabuena Jerai Tú querías mote desde hace mucho Así que aquí tienes Jerai El mote de un tentalun Que puede ser clave para el gimnasio de tipo fuego Ojito, eh Yo lo dejo caer yo lo dejo caer, Jerai. Enhorabuena, eres un Tentaloon. Se va a la caja virus. No, no está muerto, ¿vale? Lo sabemos todos. Y ahora, entramos en la ruta 21. Voy a capturar aquí, ¿eh? Aquí voy a capturar en la hierba porque ya tenemos muchos de tipo fuego, de agua, perdón. Primer Pokémon. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Tedampi! ¡Tedampi! ¡Qué cosa más rara! <risa> ¡Qué cosa más rara! Vale, sí, sí, super bola, claro que sí. A ver si se captura. Se debería capturar a la primera, si no me equivoco, nivel 20. No, no se captura, una pena. Chapoteo lodo, Pff, basura. Ahí que va, super bola. Te dan uno, dos, tres. Y te dan atrapado, hermanos. Otra ruta que tenemos capturada, brutal, brutal. Quería capturar en la hierba porque, digo, en el agua ya, ya hemos capturado bastantes. Y seguramente no haya Pokémon fáciles. Así que, otro te dan Vamos a poner un motecito. Volvemos al random name picker. Y chicos, tres, dos. Uno, mucha suerte para todos, a ver quién se lleva, a Tedampi, Vadillo, Vadillo hermano, 3946, enhorabuena, te llevas a Tedampi Te diursa con Fampi, será normal tierra entonces, así que Vadillo, puede ser clave también, ojito el tipo tierra, que no tenemos ninguno de tipo tierra Desde que murió Darío, no tenemos ninguno, y ojito para el gimnasio de tipo fuego, también puede ser clave, yo lo dejo ahí se va a la caja virus, pero como bien sabéis no está eh, muerto Voy a poner repelentes, que supongo que tendrá alguno, ¿no? ¿Tenemos algún repelente? Supongo que sí A ver, bajamos... ¡Oh, si sí, Tengo 20 repelentes Ponemos repel porque ahora sí que no quiero andar luchando contra nadie Ningún Pokémon salvaje para poder llegar a Isla Canela Uh, por aquí no, por aquí no, esquivamos, esquivamos Todo bien, todo correcto Y yo... ¡No! ¡No! ¡No! Qué lamentable, tío, por, por andar haciendo el tonto Vale, pues combate rápido Dos Pokés ¡Oh, ¡Fibnamo! Yo quiero ese Pokémon ¡Qué guapo! ¡Ostras! ¿Cómo tiene que ser la evolución de Fib? ¡Hala, hala, la, hala, la, la, Chavales, quiero este Pokémon ya Decidme cómo se... Si alguien sabe cómo se captura, vamos a intentar conseguirlo Porque nos quedan rutas de agua Y quiero este Pokémon, sí o sí ¡Hala, qué guapo! Eh, cuidado porque será tipo Eléctrico, eh, cuidadito, eh, bola sombra No creo que le mate, ah, pues sí Ah, pues sí, mis 10 es Papá Supreme, mis 10 es, Waturdur Oh, Waturdur, Waturdur No tengo nada Muy, fu muy bueno contra Waturdur Vamos con Theodor, pero cuidadito, eh Vamos a hacerle rayo Supongo que lo mato, estoy a nivel 45 Ahí lo llevas, Waturdur, un saludo Menos mal que no nos han sacado ningún Eh, ¿cómo es? Blasturdur No, eh con que... no me acuerdo como que, que nombre tenía No me acuerdo Vale, llegamos chicos a Isla Canela Aquí también podemos capturar Pero no voy a capturar porque quiero que me digáis Cómo se captura ese Tinamo con Fibas Porque quiero conseguirlo sí si, o si con qué caña con, Si es con Surf, si es en una cueva Lo que sea, decídmelo porque voy a hacer todo lo posible Por conseguir ese Pokémonazo Me encanta, me encanta Vale, pues entonces ya hemos llegado aquí Eh... uh... ¿Y esto? Ah, es verdad... Me dijo, me dijo este, eh, lo diré, Splayon, que no hablase con este tío porque esto es parte del postgame Entonces no interesa hablar de aquí porque se buguea el juego o no sé qué leches Así que pasamos de él, ¿vale? El gimnasio en teoría está cerrado, en efecto, y tenemos que conseguir eh, la llave por aquí Pero primero, antes de nada, que eso lo haremos después, vamos a conseguir los fósiles, ¿vale? Así que entramos por aquí y en teoría en una de estas salas... Ah, va a ser este, va a ser este, ¿Hola? Hola, soy un científico muy importante Mucho, sí, sí Y me dedico a estudiar fósiles de Pokémon raros ¿Tienes algún fósil? Yeah Ámbar viejo y fósil domo ¿Cuál queréis? Primero el, el fósil, el ámbar viejo, ¿no? Que es el, el más guapo Aer Aer Aerodalif Aerodalif Aerodáctil con Sigilif, ¿no? ¡Oh, qué chulo! Sí, sí, recupéralo, recupéralo Claro que sí Ahí está, le damos el ámbar viejo Y... ¿Hay que salir, puede ser? ¿Salir y entrar? Creo que sí Salimos Entramos con esto, ¿vale? Vamos a ver. ¡Ahí está! ¡Tu fósil ha revivido! Sabía que era un Aerodalif. Ahí estamos. A ver qué, a ver qué, a ver cómo es. Quiero verlo, quiero verlo. ¿Quieres por un mote? Claro que sí. ¡Motecito! ¡Ah! ¡No se ve bien! ¡No se ve bien! ¡Cambiamos al random name picker! Y chicos, mucha suerte. ¡Aerodalif! ¿Psíquico roca o psíquico volador? No, será Roca. ¡Roca, psíquico! ¡Lautaro, compañero! Enhorabuena, Lautaro. Mote de Aerodalif. Madre mía, qué de mote soy, ¿eh? No os podéis quejar, los buenos eh, fósiles No os podéis quejar de la cantidad de motes que estoy poniendo hoy Ahí está, ahí que vamos, perfecto Pues otro más, eh. vamos a por el segundo fósil Fósil domo en efecto Y quiero que reviva sí. vamos allá Dios, este, este tiene que estar guapísimo porque es Kabutops Y Kabutops es un Pokémon súper guapo Así que vamos crack, dámelo Larbuto, ¡Oh! Larbesta. ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Hala, la loco, loco! ¿Quieres poner un mote? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Otro motecito Random Name Picker Y chicos, otra vez, mucha suerte Último Pokémon del día, salvo que capturemos también En el otro sitio, Lautar otra vez ¿No? Y ahora sí, eh, Alguien se va a llevar este motecito Chicos, Larbuto Pokémonazo ¡Valen! ¡Claro que sí! ¡Valen! Querías mote y te has llevado Un pedazo de mote ¡Larbuto! ¡Guapísimo! ¡Me encanta! Claro que sí, Valen, enhorabuena Tienes un Larbuto Ahí vamos Muy bien Llevamos nada más y nada menos que cuatro pedazos de capturas Dos, eh, Las dos primeras más las dos, eh, los dos fósiles Y ahora, para terminar el capítulo minuto 12 de vídeo Creo que nos va a dar tiempo A hacer la parte de conseguir la llave De aquí, de, de la mansión Pokémon Hola Isla Calera, la feroz ciudad del ardiente deseo Chicos, última parte del vídeo de hoy. Entramos en la mansión Pokémon. ¡Oh, sí! ¡Cómo molan estas imágenes, eh! ¡Cómo molan! Vale, vamos a coger esto de aquí. ¡Hola! ¡Cuerda huida! ¡No! ¡Vuelve la maldición de las cuerdas huidas, hermanos! ¡Vuelve! No quiero esto. A ver, si no recuerdo mal, porque hicimos este puzzle hace poco... A ver, primer Pokémon de la ruta... ¡No! Ya lo tenemos, vale, a lo mejor tenemos a todos, eh A lo mejor tenemos a todos y entonces no tenemos nada Nada que hacer, vamos a ver Primer Pokémon de la mansión Pokémon es Otro Ratigarde, pues nada, chicos Aquí no hay nada que hacer, hermanos Subimos al piso de arriba Rápidamente, mansión Pokémon, vale Si no recuerdo mal, había que ir pulsando estas cosas de aquí, ¿no? Hola, botón secreto ¿Lo pulso? Sí, claro que sí Eso es, si no recuerdo mal, había que ir Arriba del todo, en efecto Y ahora buscar Pokéball ¿esto qué es? Hola ¡Max Poción! ¡Vamos! Otra poción que nos viene... ¡Buah! De locos, de locos, chicos. Primer Pokémon, por favor, que sea algo nuevo. ¡Oh, sí! ¡Aquí está! ¡Kofkabu, chicos! Primer Pokémon de la mansión. Coffin eh, con Punkabu. Fantasma veneno, ¿no? Si no me equivoco. Así que, última captura del día. Vamos, ya segurísimo que sí. Última captura. Eh, super bola. No creo que tenga que quitarle vida ni nada. Así que, ahí que va esa super bola. Uno, dos... 3. Y ahí está Kofkabu atrapadoto. Última captura del día. Y ni tan mal, ¿eh? Kofkabu. Brutal. Pero brutal. ¿Quieres ponerle un mote? Eh, sí, claro. O sea, ¿desde cuándo no pongo yo motes? Vamos a ver. ¿Desde cuándo? Último random name picker, chicos. Mucha suerte a ver quién se lleva al poderoso Kofkabu. Krull Gamer, hombre. con Compitrueno. Enhorabuena, Krull. Vamos a ponerle Krull directamente. Que es un mote bastante épico. Bastante, bastante épico Ahí lo llevas Muy bien, muchos motes Muchos, muchos motes Vale, oh, combate No, bueno, no pasa nada Lugar gigantesco, a ver que tiene un solo Pokémon Ninelist. Hidrobomba y hasta luego, crack Adiós Vale, pues ya estaría Vamos a buscar, ¿dónde era, tío? ¿No era aquí? ¿No era aquí en serio? ¿Y dónde era, hermanos? Era en... Eh, ah, sí, ya me acuerdo Era para arriba, pero era por aquí arriba Era por esta zona eh, lo he bloqueado, lo he bloqueado soy retrasado, soy retrasado Subimos al último piso Y aquí había que tirarse por un sitio Ya no me acuerdo qué sitio exactamente Aquí hay un objeto que es Hierro, wow Increíble, maravilloso, amazing, amazing. Vale, había que pulsar esto de aquí Esto nos desbloquea la parte de abajo Esto de aquí Y nos podemos tirar por aquí, si no me equivoco A ver, eh, un Pokémon, Ratigarde Vale, lo siento, no quiero nada contigo Nos tiramos por arriba del todo y caemos en la zona de abajo Perfecto, por aquí podemos pasar sin luchar Nice Hay un objeto que es carburante Vale, ya, ya usaremos todo esto cuando haga falta De momento no me voy a preocupar Ratzel escapamos Voy a usar más repelentes que veo que se acaban rápido ¿Y por dónde era exactamente? Supongo que era por... Uh, ¿Y esto? ¿Y esto? Esto no me suena, ¿eh? ¡No! <risa> Troleado Troleado, hermanos, troleado por el propio juego Increíble, amazing Bajamos Y aquí, chicos, aquí está la llave que necesitamos No recuerdo dónde, creo que estaba al fondo, a la izquierda Hay que pulsar un botón aquí No es este Está aquí al fondo, puede ser... Ah, pues no, aquí hay un objeto, que es? ¡Restaurar todo! ¡Vamos, ni tan mal! ¡Ostras! Tenemos dos restaurar todo y tres max pociones De cara al siguiente líder y a la Liga Pokémon, o sea que Pepinote, chicos, Pepinote Pulsamos aquí, botón secreto, en efecto Salimos por aquí Y otro Pokémon, pero ¿Por qué no me avisa cuando se acaba el repelente, por favor? Que este juego me está vacilando, tío Ahí que va, repelente, vale Que no me, que no me avisa, que no me avisa El juego es increíble, subimos Por esta zona, no quiero luchar contra nadie eh, Vamos por aquí A la izquierda, ¡Ah, hay que pulsar El botón, me trolearon Pulsamos este botón secreto Eso es Y ahora sí, definitivamente sí Tenemos que poder pasar a la zona ¡Oh, ¡Arcito! ¡Arcito! ¿Qué coño? La función de Arceus condito ¡Hola! ¡Brutal! ¡Brutal! Dios, no lo habíamos visto ¡Qué chula es! ¡Qué putada que no haya sido primer Pokémon de ruta! Pero mola un huevo Vamos a hacerle pulpo cañón. No lo mato. Es Arceus, chicos. Es Arceus. Bola sombra y ahora sí, Ardito, a tu casa. Vale, pues aquí esto es. Esto es. Dime qué es esto. Dime qué es esto. ¡Sí! Encontramos la llave secreta, compañeros. Última cosa para terminar el episodio es luchar por aquí para levelear a Papa Supreme y que evolucione. Y ya terminamos el capítulo de una manera épico fantástica, compañeros. Dos Pokémon. Magnegas. Pulpo cañón. Hasta luego. ¿Algo más? ¡Ferrotrode! ¡Uh! Cuidado con Ferrotrode eh. Cuidado con Ferrotrode Que sabemos de qué se las gasta mm, Vamos a ir con Theodor, yo creo mm. O con Fimo, vamos con Fimo Que tiene el tipo lucha Ahí está tu carga, me da igual Tajo cruzado, vamos a reventarlo Tajito cruzadito Y ese Ferrotrode para su casa Claro que sí, ¿sube de nivel? Vamos a ver si sube de nivel ¡Ahí está! Chicos, se viene una de las evoluciones Que más ganas tenía de ver hoy Vamos a verlo. Vamos a verlo, hermanos. Ahí está. Papa Supreme evoluciona en Kingdra con Cofagrigus. Puede estar guapísimo. Dios, va a estar guapísimo. Va a estar guapísimo. Quiero verlo. Quiero verlo. Ahí está. A la la la. 10 de 10. 10 de 10. Es dorado. Es dorado como Cofagrigus. Qué bonito. King. Kingdrigus. Buenísimo, brutal, maravilloso Precioso, o sea, increíble ¡Es dragón! ¡Es dragón, hermanos! ¿Y tiene intimidación? ¿Por qué tiene intimidación? ¿What? ¡Qué, qué huevos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues ahora tendré que aprender algo tipo de tipo dragón, ¿no? Porque si no, ya me contarás No lo sé, pero bueno, me ha quitado el tipo agua Lo cual es una putada para el staff de los ataques Es una putada muy gorda Oye, pero tiene intimidación, ni tan mal Vale, y el otro que vamos a evolucionar es Sofá Que yo supongo que con darle un caramelo raro valdrá, ¿no? <ríe> caramelo raro para Sofá Y chicos, presenciad otra evolución de un Pokémon que tenía muchas ganas de evolucionar Sofá se convierte en un Cheslón <ríe> Lamentable A ver, Sofá, ¿cuál es tu evolución? Dios, tiene pintaza, ¿eh? Tiene pintaza, tiene unos buenos puños, chicos Vamos a verlo Ahí lo llevas, todopoderoso. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bien conseguido, chicos! Fearable. ¡Qué bonito, qué bien conseguido, eh! Muy bien conseguido. Me encanta el pico, el pelo. Me encanta. Muy bueno. Muy, pero que muy... Bueno, chicos, pues vamos a dejarlo por aquí. Mañana, combatazo contra... Eh, contra plane Madre mía, me quedaba ahí <ríe> pillado. Y combatazo contra plain Y supongo que si me decís cómo capturar a ese Fibas... Vamos a por él rapidísimamente Y también podríamos ir a por uno de los pájaros legendarios Que están por ahí por la zona Y ya podemos ir a verlos Así que chicos, sin más dilación Espero que os haya encantado este pedazo de episodio Podéis dejar un super like de Compitrueno Apretad ese botón como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Caos 2, Harlock Chao, chao